Es cierto que todo el mundo sabe buscar información y, generalmente, lo hacemos usando buscadores como Google. Además, hoy en día, la información nos rodea y crece sin cesar. Revistas, artículos, páginas web, blogs… Pero a la hora de elaborar un trabajo fin de grado o un trabajo fin de máster, es necesario dar algunos pasos más allá. Necesitaremos textos y documentos científicos, información técnica y especializada… Para ello, hay varios aspectos que debes conocer. ¿Cómo organizar el proceso de búsqueda de información? ¿Qué fuentes de información son las más idóneas para mi trabajo? ¿Qué criterios debo tener en cuenta para evaluar la calidad de los diferentes recursos? ¿Cómo evitar el plagio académico? Con este fin, la Biblioteca Universitaria de Málaga quiere daros a conocer los cursos que organiza todos los años para ayudaros en vuestra elaboración del trabajo fin de grado. Nuestros cursos se realizan a través de la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Málaga. Siguen una estructura lógica y cuentan con apoyo online en todo momento. Organizamos estos cursos una o dos veces al año dentro de su programación. La primera edición en el primer cuatrimestre y la segunda al comenzar el segundo. Para más detalles y formalizar la inscripción visita nuestra web. La biblioteca tiene mucho que ofrecer, compruébalo.